Sabemos que esto está pasando y esta semana fue muy dura para estos regímenes porque no olvidemos que hubieron las protestas, hubieron las, la llamada de atención de parte de los Estados Unidos y si vamos a hablar, vamos a hablar en serio. Porque por un lado, en el caso de Nicolás de Ortega, están sencillamente promulgando unas elecciones venideras para este fin de año, pero, pero no hay transparencia, hay mucho fraude, mucha persecución, mucho encarcelamiento. Entonces... Aquí Estados Unidos les está diciendo, venga, si ustedes van a hablar en serio, hablemos en serio. Pero no nos mamen gallo de que están por un lado hablando una cosa y por otro lado se está haciendo... Aquí están haciendo marrullerías y además por lo menos en el caso de Nicolás le toca porque Nicolás parece un bikini. Nadie sabe cómo se sostiene pero todos quieren que se caiga. Es, es algo que está pasando, es, es algo que ya, ya y pasa minuto a minuto. Esta semana se dio a conocer... De que las protestas, que las sanciones, que la llamada de atención y la persecución No tanto la persecución sino la llamada a rendir cuentas de sus capitales Les está haciendo mella. Por lo menos Díaz Canel está muy asustado a que el pueblo se vuelva contra él Y por eso está tomando las acciones que está tomando Definitivamente el pueblo ya no aguanta más Es hora de salir a marchar a unirse en una sola voz está claro que invitar a marchar no es destruir como ha ocurrido en estos días pasados en colombia con el vandalismo dentro de las protestas no es que las protestas sean malas sino que desafortunadamente hay un grupito que son un poco desadaptados y piensan que destruyendo los buses los paraderos las casas Atacando a la policía Eso no es ninguna solución No podemos alimentar el odio con más odio Tenemos derecho a exigir lo que nos corresponde Lo que nos pertenece Sin violencia Pero ante todo con argumentos Porque me causa mi curiosidad Por lo menos en las protestas de Colombia Que les pregunto a uno a los pelados Por qué están marchando Y muchos de ellos ni siquiera saben o muchos de ellos contestan unas cosas que no tienen razón de ser Yo estoy de acuerdo con las protestas Estoy de acuerdo con las marchas Pero con argumentos, sin violencia Con argumentos para que sencillamente se logre a un acuerdo Porque aquí todo el mundo habla de los problemas Todo el mundo habla de un problema Ahora necesitamos a alguien que hable de una solución Ya sabemos cuál es la enfermedad Ahora hablemos de la cura Fuera régimen de Venezuela, fuera régimen de Cuba y fuera régimen de Nicaragua Pero ahora la pregunta del millón es esta Si vamos a sacar a los ladrones a quién vamos a colocar Porque ahí es donde está, donde está el meollo del asunto Porque aquí no se trata de bajar unos bandidos para colocar a otros Aquí necesitamos ser coherentes con lo que estamos haciendo ¿Ustedes han pensado en eso? Porque no podemos decir, no, es que este, este, este robó harto y este va a robar más poquito No, tenemos, porque el que roba harto roba poquito es un ladrón tenemos que buscar a alguien que ame su patria, que se ponga la camiseta, que esté dispuesto a luchar por un pueblo. No olvidemos que independientemente a que a Venezuela le hayan sacado todo el billete que le hayan sacado, sigue siendo un país muy rico. Ahí es donde está el asunto y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes y seguir paso a paso con lo que está pasando. Antes de eso, si ustedes quieren saber, para que nosotros podamos estar atentos minuto a minuto, porque eso está pasando en este momento. Esto no es de hace 15 días, de hoy, de hoy Está pasando ya Ahora, antes de eso los, los invitamos a que se suscriban en nuestro canal Leen like, activen la campanita de notificaciones Y comparta con todos tus amigos en las redes sociales Para que podamos hacer una noticia veraz Y en el cual todos estemos bien informados Porque independientemente de que ellos tengan bloqueados todos A los comunicadores, a unos los tengan encarcelados, a otros en el exilio que les corten las antenas que les corten todo, pero nosotros no nosotros tenemos la ventaja porque no dependemos de nadie, nosotros dependemos de nosotros mismos y estamos hablando con la verdad, aquí tenemos que seguir adelante, esta semana la sacaron barata estos regímenes, porque no olvidemos que a los tres, tanto Venezuela, Cuba como Nicaragua Independientemente de que le hubieran sacado barata Aún así se asustaron Primero las protestas y las respuestas de Estados Unidos Con respecto a Nicolás Maduro Donde le están aclarando que si vamos a hablar Vamos a hablar pero en serio No podemos seguir mamando gallo Ni jugando por un lado a hacer a programar unos diálogos en en méxico y por otro lado seguir hostigando y persiguiendo a los opositores activistas que no comulgan con la la fracasada revolución bolivariana como es el caso lo que pasó estos días que eh, persiguieron hostigaron y hasta que los apresaron como es el caso del opositor Freddy guevara y el activista javier tarazona donde hasta el día de hoy no muestran pruebas ¿Por qué no las muestran porque no las tienen pero más sin embargo así los tienen encerrados en calabozos de mala muerte ...para formar cortinas de humo que le den espacio para ellos tapar las cochinadas que hacen. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea coincidieron que no se pueden levantar las sanciones... ...cuando no hay una muestra de seriedad en lo que se está hablando. Por eso yo creo que Maduro está pidiendo que se acabe rápido esta semana porque le fue como, como a los perros de misa. Ya que no le fue muy bien y para completar la petición que habían hecho con respecto a Ale ...para rechazar su extradición a Estados Unidos... Fue negada, ya no existe prueba que demuestre lo contrario. Y no olvidemos que este empresario colombiano es pieza clave para derrocar a Nicolás Maduro y bajarlo del poder. Porque yo le digo una cosa: llegan a, a, Estray, a Alex App, a Estados Unidos y eso rapidito, rapidito, que se le cae el reinado a Nicolás y por ahí mismo le echan mano. Porque él está, él est en este momento está en Cabo Verde y dice: Yo no voy a hablar, no voy a cooperar. Eso lo dice allá. Pero después que lo lleven a Estados Unidos, allá hacen cantar hasta un mudo. Esos son mañosos también. Y allá habla, mejor dicho, allá cante aunque no cante. No podemos permitir que sigan abusando de nosotros. Familiares de los detenidos en las masivas protestas en Cuba denuncian que la dictadura avanza con los juicios sumarios. Esto es de delicado. Los que fueron arrestados en medio de las inéditas protestas recientes Denunciaron que las autoridades judiciales continúan realizando procesos sumarios ¿De qué se trata esto? Esos procesos sumarios contra los manifestantes esta semana En momentos en que las autoridades de la isla son blancos de críticas de organizaciones internacionales Por la respuesta contra la gente que reclamó en las calles ¿Cómo son los sumarios? Que sencillamente... Les hacen un, un proceso sin ellos tener derecho a la legítima defensa, sin abogado y sin nada Muchas veces van a presentarse y cuando van a presentar de una vez se lo llevan para la cárcel El artista plástico Carlos González dijo que había sido sancionado a 10 meses de prisión el martes bajo el delito de desorden público No me parece justo, mi hijo no tiene antecedentes, no es un delincuente, expresó la señora madre del artista Muchas más personas fueron arrestadas entre el domingo 11 y el lunes 12 en medio de protestas antigubernamentales con demandas variadas Fueron las primeras manifestaciones en la isla de tal magnitud en décadas Oígase bien, en décadas no se había visto esto que se vio, por eso es que este man está aquel día el jueves el gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones y puso en una lista negra al ministro de las Fuerzas Armadas Álvaro López Miera y a la Brigada Especial del Ministerio Interior conocidos como los bovinas negras por haber participado en los arrestos arbitrarios contra los manifestantes. En el listado, según Human Rights Wash, dice que hay más de 600 detenidos y ahora justificándose el dictador Miguel Díaz-Canel consideró que las protestas convergieron opositores compatriotas agobiados por la crisis y delincuentes. Oiga, ellos deberían manejar el efecto dominó, el efecto del espejo, que se miren al espejo. Si ellos quieren encontrar ladrones y bandidos, no es sino que se miren al espejo porque están acusando a los otros de las fechorías que ellos están haciendo. Por su parte, la productora de cine, Claudia Calviño, confirmó que también fue sentenciado a 10 meses por desorden público el fotógrafo Alexander Diego Gil. Mientras, en las redes sociales la familia informó sobre la condena de un año para el artista. Silvio Rodríguez también se manifestó, dijo que hay, tiene que haber más, más diálogos, menos perjuicios, tiene que haber más puentes, gana, menos ganas de pegar y más deseos de resolver las montañas. Yo digo una cosa, señor Silvio, usted habla muy bonito, usted canta muy bonito, pero la realidad es otra. Estos son años, son casi 70 años que el pueblo está viviendo en la inmunda y esto no se arregla con palabras bonitas. Estados Unidos pide a los regímenes que hablen con la verdad. Por eso revoca la visa a 100 funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega, entre los que se encuentran parlamentarios, miembros, sistema judicial, incluidos fiscales, jueces, familiares para entrar en ese país. Por su parte, el Parlamento Europeo sigue presionando a ampliar las sanciones. En vísperas de elecciones en Nicaragua, se está tornando cada vez más tensa, no solo para los opositores sino para el mismo Daniel Ortega bajo su dictadura. Queda claro que no solo los líderes están bajo la lupa del gobierno estadounidense, también los están otros cargos con menor rango, que contribuyen a lo que está sucediendo en el país centroamericano, parlamentarios, miembros del sistema nicaragüense, incluidos fiscales y jueces. Por su parte, el Parlamento Europeo también sigue buscando mecanismos para frenar los abusos liderados por Daniel Ortega y su esposa la vicepresidente Rosario Murillo, con 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones, aprobó una resolución que pide ampliar la lista de personas y organismos sancionados. Yo les voy a decir esta esta semana ganamos. Hazte cuenta un partido de fútbol. Esta semana uno para la oposición y cero para los regímenes. Perdieron por W perdieron, están jodidos, y donde sigan así, en estas próximas horas, en estos próximos días, vamos a estar anunciando aquí la caída de esa vaina que tanto daño le ha hecho a estos pueblos hermanos, ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.